En marcha nuestra emisora, como cada semana, los consejos del doctor Amor, don Juan Bustamante y López, al cual le damos ya la bienvenida. Muy buenos días, Juan. Bienvenido a nuestra Buenas emisora. Días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a la gente de Parada y de todas las ondas. ¿Qué tal? Pues aquí esperando, ansiosos esos consejos, porque hoy el tema es mmm, radical, ¿no, Juan? Aquí no hay ni sí ni no, aquí es no, ¿no? El tema de esta semana es un no con mayúsculas, sí. Bien. Y Ahora voy a explicar el por qué, que es que no hay que volver con el ex o con la ex. Y la gente dirá, ¿y por qué? Pues ahora os voy a contar el por qué, bueno, los motivos del por qué. Bueno. A ver, el primero yo creo que sería muy importante y muy claro, que es... Eh, lo hemos comentado algunas veces. Sí. Cuando estás en una relación con alguien, eh, ya hemos dicho que la relación va pasando por etapas. Que hay veces que va bien, hay veces que va mal y que no siempre va a ser todo tan bonito como sale en las películas. Entonces, hoy tiene una muy fea costumbre de la gente que es que cuando empiezan los problemas o los desacuerdos o las discusiones, o lo llamamos, lo llamamos como queramos, optan por la solución y vía rápida que es lo dejamos Entonces, claro, eh, si te ha dejado tu pareja ...porque había discusiones. ...bueno, después podemos hablar de lo de... ...porque te ha engañado, que eso no es lo más habitual... ...desgraciadamente, pero vamos a, a suponer... ...que no te ha engañado con nadie... ...cosa rara hoy, pero bueno... Sí. ...y ha sido porque discutíais... Eh, a ver... ...está claro que si no sois compatible ...hay que dejarlo, pero... ...yo pienso que las discusiones... ...siempre se pueden evitar... ...siempre, como yo digo, dos no discuten... ...si, si no quieren... ...entonces si te ha dejado tu pareja... ...porque discutíais mucho es porque los dos habéis querido y los dos lo habéis permitido. Entonces, sí si te ha dejado por eso, es para decirle, a ver, es que nunca vamos a estar de acuerdo en todo, es imposible. Uh -huh. Por lo tanto, lo que deberíamos haber hecho es haber sido personas maduras, personas valientes, y no ser tan cobarde de decir, venga, a la segunda discusión, fuera, se acabó todo. Yo siempre he dicho que nuestros padres, por lo menos creo que en muchos de los casos, llevarán casados, no sé, 40 o 50 años, y la pregunta es, ¿y habrán discutido en 50 años? Pues seguro que muchas veces. ¿Y que han hecho? ¿Lo han dejado? No, siguen ahí. Por lo tanto, eh, a ver, que, que hay que ser lo suficientemente valiente y decir, oye, que no estoy de acuerdo en esto contigo, pero no es motivo para dejarlo, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos, que si la otra persona no ha sido lo suficientemente valiente como para cuando ha habido problemas, sentarse, hablarlo y buscar una solución, ¿para qué quieres volver con, con esa persona? ¿Para qué quieres volver con tu ex? que a la primera de cambio se va. Y dirá la, to la toalla, ¿no? Eso sería uno de los primeros motivos importantes. Otro, por supuesto, pues ese, el que acabo de comentar, que es muy desgraciadamente habitual, el de cuando te deja por otra persona. Se va con otra persona y al cabo de tiempo aparece y te dice, no, es que te he echado de menos, es que yo en realidad te quiero. Y claro, tú le dices, pues ya ya me lo has demostrado, sí, que no te con otra persona. Eh, mucha gente me dice, es que, hombre, eso suena rencoroso. No es rencoroso, es ser inteligente, hay que ser una persona inteligente y hay que ser una persona que nos demos a valer y a querer. Y si la persona con la que estábamos nos ha mentido, nos ha engañado, no ha sido valiente, se ha quitado en medio y cuando le ha vuelto a fallar su otra vida, ha vuelto a buscarnos, es que no es lo que nos merecemos. Nosotros nos merecemos una persona que nos quiera, que nos respete y que cuando haya problemas no salga corriendo. Por supuesto que sí Juan, este es un tema clave, ¿eh? cuando te dejan por otra persona, bueno, ahí que poco hay que hacer después, ¿no? poco o nada, como tú bien dices, nunca. Hombre, yo cuando me han dejado por otra persona, que como yo creo que a todo el mundo nos ha pasado desgraciadamente, el mensaje que me ha dado esa persona con la que estaba era claramente no me importas o me has dejado de importar, ya no me gustas, ya no te quiero, ya no quiero seguir contigo. Eh, todo el mundo sabemos perfectamente que lo que hacemos tiene sus consecuencias. Por lo tanto, si yo um, tuviera pareja, que no es el caso ahora mismo, y yo cojo y me pongo a hablar con otra, a quedar con otra, a tontear con otra o hasta acostarme con otra, yo sé perfectamente la consecuencia que va a tener eso. Y si lo hago, ha sido culpa mía y sabiendo lo que va a pasar. Por lo tanto, si la otra persona te ha puesto los cuernos con otra, eh, ...ya sabes lo que el resultado cuál va a ser... ...por eso después que vengan llorando... ...ay no, perdóname, es que yo te quiero... ...no, no, no hay perdón ninguno... ...no lo hay porque tú lo que has hecho... ...lo has hecho sabiendo lo que hacías... ...y sabiendo lo que pasaría... ...yo siempre digo que yo por ejemplo, en mi caso... ...yo perdono lo que se hace sin querer... ...pero lo que se hace queriendo no lo, no lo perdono... Uh -huh. ...por eso mismo, porque se ha hecho queriendo. Exactamente, y una infidelidad es meditada no es... ¿Eh? Una cosa de un segundo para otro, ¿no? Hombre, es que una infidelidad siempre he dicho que es eso, de personas cobardes, de personas que muy egoístas, sobre todo, que también hemos hablado de eso, de una persona muy egoísta que ha pensado solo en sí misma, ha dicho, bueno, si a mi pareja le daña, lo pasa mal, sufre y me cargo la relación, me da igual, a mí me gusta este o esta, yo me voy con esta persona y me da igual lo que pase después. Eso es de ser muy egoísta. ...y eso es por supuesto de demostrar que no quieres a tu pareja... ...por eso cuando veo a gente que le han engañado... ...que le han puesto a los cuernos con otra persona... ...y quieren volver... ...le digo, ¿pero quieres volver a qué? ...a que te lo haga otro día... ...por mucho que te prometa, no, ya no te lo voy a hacer más... ...bueno, si te lo ha hecho una vez... ...ya sabemos lo que dice ese frente ...quien lo hace una, lo hace dos... ...y yo, yo nunca lo entenderé... ...¿cómo se puede volver con una persona... ...que ya te ha demostrado que no le importas? Por supuesto que sí, bueno, pues seguimos analizando, Juan... ...hemos dicho vía rápida, lo dejamos ante una discusión... ...no, te deja por otra persona... ...aquí más rotundo todavía el no... ...el... el, ese el ...es el más claro que el, el, ...claro que sí... ...el siguiente motivo... ...pues el siguiente motivo... Eh, ...es cuando... ...has visto que la otra persona... ...bueno es parecido a lo que he dicho antes... ...que no ha luchado por la relación... ...y que, o, o mejor dicho... ...cuando ves que la otra persona... Te ha tomado el segundo plato, vamos a llamarlo mejor así. De segundo plato quiere decir, de bueno, estoy contigo, pero en realidad me eh, estoy haciendo mi vida y tú estás ahí como mi pareja, pero cuando me interesa, no, no vamos a decir que se haya ido con otra persona, sino estoy contigo, pero no estoy contigo, que eso también es muy habitual. hoy es, eh, quiero tener novio o novia, pero sigo haciendo mi vida. Eh, y después tú te hartas un día y dices, mira, yo esto no lo quiero, yo no puedo estar así, yo no puedo estar para cuando tú quieras. Y coges y te marchas. Y al cabo de un mes, dos meses, se da cuenta la otra persona de lo que ha perdido y dice, no, vamos a volver, pero si yo te quiero. Y tú dices, no, no, perdona, pero yo no voy a volver contigo, que ya me has demostrado durante un tiempo que preferías estar haciendo tu vida estar conmigo. Que me parece muy bien, pero entonces no te comprometas con nadie. O sea, tú no puedes decir, quiero tener novia o novio, y pero en realidad voy a estar haciendo más mi vida. O sea, voy a estar haciendo más mis cosas. Eh, en mi caso, por ejemplo, si yo me echara pareja y empiezo... No, hoy me voy a hacer fotos, venga, adiós, y desaparezco. No, hoy voy a quedar con mis amigos, y voy a tomar algo. Eh, claro, la otra persona dirá, bueno, ¿y cuándo me toca a mí? O sea, ¿en qué lugar estoy yo en tu vida? ¿En qué prioridad estoy? Entonces hay gente que lo hace, hay gente que creen que quieren tener pareja y en realidad no quieren tener pareja, quieren hacer su vida, pero tener algo. Y esto es, como se suele decir, lo quieren todo y todo no puede ser. Entonces eh, hay gente que al cabo del tiempo se da cuenta y ven que efectivamente se han equivocado ...y viene, no, pero si yo quiero estar contigo... ¿no? ...tú me has demostrado que no... ...siempre digo que hay que quedarse... ...con lo que hacen... ...nunca con lo que dicen... ...porque todo el mundo... ...ya sabemos que es muy fácil... ...desde el sofá de casa con el whatsapp... ...poner "te echo de menos... ...te quiero, pienso en ti... ...pero luego, desgraciadamente... ...de lo que dicen... ...a lo que hacen... ...hay mucha diferencia. Uh -huh. Pues sí, te toma como segundo plato... Eh, ...Juan, hay gente que... quizás no esté preparada para tener pareja... ...para una, una relación estable... ...pero sin embargo como la sociedad parece que lo impone... ...pues ahí se intentan amarrar un poco... ...no sé cómo explicarte. Sí, eso me ha pasado a mí también y lo he visto mucho... ...de gente, como he dicho antes, muy egoísta... ...que sí. eh, se ponen a conocerte o quieren... ...supuestamente quieren estar contigo... ...pero en realidad es o porque se sienten solos... Uh -huh. ...o porque están intentando olvidar al ex, precisamente... Entonces, en realidad, su finalidad no es estar contigo y tener una relación y, y tirar para adelante, sino es, oye, que yo me encuentro solo o sola, que yo estoy mal y yo necesito llenar ese vacío, entonces voy a estar con esta persona, pero no porque me guste o porque quiera estar con él o ella, sino porque necesito llenar ese hueco. Y eso, evidentemente, es una mentira. O sea, eso no es ninguna relación, ni es amor de verdad, ni es interés real, ni nada. ...y hay mucha gente que lo hace... sí ...es una actitud muy, muy egoísta... ...donde está con la otra persona por interés... ...no porque realmente le guste... ...hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues... Eh, ...llevamos tres... ...puntos importantes... ...¿alguno más, Juan? Pues yo creo que estos son los más importantes... Los más ...porque... Importantes. ...suelen ser los que hacen muchísima gente... Eh, ...y sobre todo... ...como ha dicho el último también... ...este de que te dejan... Eh, ...desaparecen unos cuantos de meses... ...y después aparecen al cabo del tiempo... Sí. ...como si no hubiera pasado nada... ...y te dicen que quieren hablar contigo... ...que te echan de menos... ...y bueno, a mí eso me hace bastante gracia... ...porque una persona que te ha echado de su vida... ...o que te ha ignorado... ...o que ha pasado de ti... ...vamos a llamarlo como queramos... ...y aparece al cabo del tiempo... ...diciendo que, que quiere hablar contigo... ...digo bueno, eh, ¿sabes? es que ya digo... ...no es ese rencorso, es ser inteligente... Es decir, si tú no me valoraste en su momento... Eh, ...fue porque no quisiste, me parece perfecto, pues cada uno su vida... ...pero si no me quisiste antes, no me vas a querer ahora... ...a mí por ejemplo, cuando no me ha gustado una ahora... ...no me ha gustado dentro de cuatro meses, ni dentro de ocho meses... ...ni dentro de un año... ...entonces, si, no, si a la otra persona no la has importado desde el principio... ...no esperes que le vayas a importar cinco meses después. Claro Juan, y además esos rencores están ahí dentro... ...y es difícil convivir con ellos durante la relación, ¿no? ...en esta segunda parte... ...si es que la iniciamos... ...ya sabemos lo que se suele decir... ...que segundas partes nunca fueron buenas... Exacto. ...y aparte tenemos que tener muy en cuenta... ...de que si estábamos con alguien... ...la relación se ha roto por el motivo que sea... ...y pasa un tiempo la relación se enfría... Uh -huh. ...entonces esto es como cuando tú tienes una comida... ...la calientas en el microondas... ...la sacas, la dejas dos días... ...y después los de dos días la vuelves a calentar... ...eso ya no sabe igual que el primer día, pero vamos... Ni, ni de broma. No. Entonces, esto es lo mismo. O sea, tú no puedes coger decir lo dejamos y dentro de dos semanas o de un mes o más, e incluso, que a Dios me ha aparecido hasta el año, decimos, no, venga, que ahora quiero retomarlo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque tú ya estás haciendo tu vida, tú ya te has, eh, has tomado otro camino y tú no puedes decir, no, venga, ahora vuelvo para atrás y volvemos donde lo dejamos. Imposible. Las relaciones tienen que tener, o conociendo a alguien, tiene que tener continuidad. ...si se corta y se para durante un tiempo... ...eso ya se enfría... ...y eso ya no se puede continuar... ...y si se continúa... ...nunca va a ser como antes. Me quedo con esa frase Juan... ...las relaciones deben tener continuidad. Claro, totalmente... ...es lo que te he comentado de la comida... Mm. ...tú no sí, puedes sí, sí. hacer un plato... ...dejarlo ahí... ...y a los dos días volver a calentarlo... ...si esperas que sepa igual de bien que el primer día... ...es que no va a saber igual. Ni aunque lo congele y descongele... ...¿verdad Juan? Sabe igual... Nada, nada, nada. Eso ni Arguiñano lo solucionábamos. Exacto. Bueno, pues si te parece, hacemos un pequeño resumen de todo esto que nos has contado. Como pues siempre. sí, el resumen sería ese, que volver con una ex o con un ex, yo no lo recomiendo para nada. Ya digo, no es rencor, es ser inteligente. Una persona que te deja, por el motivo que sea, no le ha importado de verdad, no te ha querido de verdad, no te ha respetado o, o no le ha gustado lo suficiente. Una persona que te quiere de verdad lucha por la relación. A ver... ...evidentemente, si estás luchando con alguien... ...vamos a ponernos ahora nosotros de ejemplo... ...si estamos luchando con una persona... ...y vemos que esa persona no hace nada... ...por tirar para adelante, pues sí que hay que abandonar... ...pero una persona que abandona a la primera... ...o que te cambia por otra persona... ...evidentemente, después que quiera volver... ...es un grandísimo error... ...entonces, vamos a ser inteligentes, como digo... ...vamos a pensar bien las cosas... ...y vamos a tener al lado a una persona valiente una persona que luche, una persona que veamos que realmente quiere estar con nosotros siempre, no por épocas, no porque me encuentro mal, ahora te dejo, vuelvo dentro de dos meses, no. Y entonces, pues no volver con, con un ex o con una ex, porque ya digo, es que las vueltas siempre acaban después en una nueva ruptura. Entonces, eh, aquí ya es muy fácil, o se está seguido o no estamos, y si no estamos, dejamos de estar. Pero ahora estamos, lo dejamos, volvemos dentro de un mes... Eso eso es imposible, eso no se puede Nunca, nunca funciona Bueno, pues nos quedamos con eso Volver con tu ex Nunca Juan, muchísimas gracias Y la semana que viene más, te esperamos ansiosos Aquí en nuestro programa con estos consejos Del Doctor Amor Que cada semana nos traes a Radio Futuro Y que tanto te agradecemos Nada, muchas gracias a vosotros Y nada, nos vemos En otro nuevo tema Y que tengáis una estupenda semana Exacto. Otro nuevo tema la semana que viene y buena semana también para ti, Juan. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.